Hola amigos, acabo de despertar, estoy en pijama. No sé si se ve y bueno. Mi misión de hoy será caminar por el techo. Ya que en el suelo hay muchas cosas y algunos de mis bueno algunos familiares todavía están durmiendo y por eso espero poder caminar por el techo. Para no ser ruido que el techo, bueno, no hay cosas hay una luz pero no la pisaré y cosas, bueno, intentaré no pisarla y cosas así que vamos allá para subir una pared necesitamos ir descalzos porque los pies a veces pueden ser como manos así y bueno, pueden adherirse mejor la pared, pues vale, así que un pie veis que hago con el pie que lo cierro los dedos Y entonces Puedo agarrarme mejor allí Otro pie Bueno, estoy dando pasitos Y Pronto ya Sí, estoy al revés Ya estoy al revés Ay, Aquí se ve la ventana Ventana Ahora solo me queda andar A ver Aquí hay el mueble y la luz, la luz, ahí, muy bien, Pero yo estoy aquí, sigo andando, que la puerta, a ver si llego con mi mano, tengo que llegar, porque si no llego, la puerta está cerrada, si no llego no podré abrirla, a ver, cómo se abre una puerta, así. No, así es ah, como cuesta, es muy difícil hacerlo Re al revés, -re -re he chocado con el armario, bueno, ahora sí, solo falta levantar un poco las piernas cuando hay puertas y ya está. No lo he ningún. ninguno, que no les he ninguno, no perlo tan for Bueno, estoy aquí en el comedor. Mi madre me dice que no hable. Bueno, creo que me agarraré aquí. Ay, estoy aquí agarrado aunque no me veáis. Y ahora bajaré lentamente. Ah. Ah. He bajado hasta el sofá Y bueno Ahora Ya puedo ver tranquilamente la tele Cuando la encienda Que la encenderé pronto Así que adiós amigos